y le vamos a decir el bloque cuando empieza a jugar el bloque el evento que lo activa será tocar la bandera como casi siempre en la mayoría de los casos tocar la bandera bien este bloque va a hacer varias cosas cuando la pelota toca el bloque va a desaparecer va a dar puntos y cuando empieza el juego, vuelve a aparecer. Y esto lo va a hacer durante todo el juego. Venimos al control y le decimos siempre, siempre. Y hay una condición. Durante todo el juego, si te toca la pelota, entonces para elegir tocar, venimos al sensing. Y la primera opción, touching. Tocar, quién? Si te toca la bola. Pelota no, bola. Yo le llamé bola si te toca la bola entonces qué vas a hacer y nos venimos a Lux y eh, decimos que se, o, se oculte hide. bien si te toca la bola te ocultas bien eh, esto ya debería funcionar damos a la bandera empezamos a jugar claro ahora tendría que darse esperemos ahí ya tocó y se oculta bien se acaba el juego cuando toca el suelo, uy no me está funcionando esto, bueno si, el, si no funciona que toque el suelo, nos venimos al suelo y en los disfraces eh, lo vamos a subir un poquito, lo convertimos en vector y lo subimos un poquito, vamos a cogerlo aquí, lo vamos a agarrar de aquí y lo subimos un poco, bueno he tenido que hacer una parada para poder colocar porque me llevaba rato pero ya está, he subido un poquito el suelo porque por alguna razón eh, la bola no llegaba a tocarlo. esto nos puede ocurrir, bien, si le damos a la bandera ahora, ¿qué pasa? que el bloque no está, ¿por qué no está el bloque? porque le hemos dicho que cuando le toque la bola se oculte pero no le hemos dicho que cuando empiece el juego se muestre si está oculto se muestra, si ya está visible no se va a mostrar, entonces se va, va a quedarse como está. Vamos. entonces vengo aquí y le digo cuando toque la bandera mostrarte. Cuidado no, no meter el, este mostrar dentro del por siempre, porque si no siempre se está mostrando. ¿eh? Por fuera es cuando toques la bandera muéstrate una vez y ya está. Y siempre si te toca la bola, entonces te ocultas. Le damos a la bandera y vuelve a aparecer efectivamente el bloque. ¿vale? Bueno, eh, ahora quiero que dé puntos. Nos venimos a las variables y hay una variable, la voy a renombrar, botón derecho y le doy a renombrar variable y la voy a llamar aquí puntos. Lo puedo llamar vida, récord, puntuación, como yo quiera, La llamo puntos. Y para que el marcador se pueda ver en la pantalla, tengo que marcar la casilla de verificación aquí, entonces el marcador ha aparecido aquí dándole doble clic cambio el tipo de marcador este me gusta más con doble clic sobre el marcador cambia el aspecto vale muy bien ya tengo en el bloque le digo vale ahora si te toca la bola cambia los puntos por 10 le voy a decir a este bloque que da 10 puntos empieza el juego y cuando toque el bloque va a desaparecer Uy, y le va a dar 10 puntos al jugador, bien, ahí dio, dio los 10 puntos, voy a perder, perfecto, pero si empieza el juego, los 10 puntos siguen estando ahí, porque tengo que decirle a alguien, por ejemplo, a la bola, que cuando empiece el juego, cuando le dé a la bandera, fije, set, puntos en cero, que fije el marcador en cero, se lo digo a la bola, no se lo digo al ladrillo porque como luego voy a hacer 20 o 30 ladrillos, pues no lo voy a decir 20 o 30 veces. Se lo digo a algún objeto al que solo se lo tenga que decir una vez. Vuelvo al bloque. Muy bien, ya está casi todo. Ahora le tengo que decir que cuando la bola lo toque, vuelva a bajar. Esto es porque voy a hacer dos o tres filas de ladrillo. Si la bola toca el ladrillo de abajo y no le digo que bote, que vuelva como si se hubiera encontrado contra un techo, la bola sigue subiendo y lo que va haciendo es que me va rompiendo los ladrillos de arriba y el juego pues rompería tres ladrillos de un solo movimiento y no quiero eso, quiero que el juego dure un poquito más. Le voy a decir al ladrillo que la bola tiene que volver a bajar, pero esto irá en el siguiente vídeo junto con otras, eh, es, eh, es, eh, otros scripts y otras instrucciones.